Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Irmari de Papelería Studio y en este video les voy a estar enseñando cómo colocarle pegamento al mat luego de que lo lavamos y que ya no tenga pegamento para utilizarlo con la máquina. Así que voy a estar utilizando en el día de hoy esta pega se llama Two Way Glue de Zig Memory System. Esta pega la pueden conseguir en la tienda online de papeleríastudio.com. Y también la pueden conseguir en Capri Así que este, tienen opciones para conseguirla eh, También se consigue en Amazon Pero eh, si ustedes la desean conseguir eh, Localmente está en Capri Y nuestra tienda de papelería Studio Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Eh, cuando abrimos una pega nueva, la vamos a ver así, que eh, la parte de arriba es blanca, ya luego que la utilizamos por, uh, por varias veces, ella va a cambiar el color de blanco a azul, no hay problema, el azul significa que la pega todavía está mojada. Cuando la pega seca, ella seca en clear, así que así es como nosotros sabemos cuando el mat está listo para volver a utilizarlo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eh, presionar esta esponjita en nuestro mat y básicamente ven que él sube y baja y así es como la pega baja a la, a la parte de abajo. Así que voy a ir, ¿ven? Como va bajando la pega, voy a ir bajando la pega hasta que la parte de arriba esté completamente Azul, y así sabemos, ven, poco a poco vamos rellenándolo, y cuando esté completamente azul, es que sabemos que ya está listo para utilizarlo. Lo podemos apretar un poquito para um, hacerlo más rápido el proceso, y ahí está, ven, que él es, él es azul cuando está mojadito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir cuidadosamente por esta guía, esta línea. ¿Por qué cuidadosamente? Bueno, porque... Eh, si nos salimos de esa línea, esa, ese pegamento que queda fuera de la línea blanca, lo que puede causar es que ese pegamento se quede en el, en el rodillo de la, de la máquina y entonces se pase al papel. No queremos eso para que no se nos ensucie el papel, así que poco a poco voy subiendo y bajando hasta rellenar completamente el mat con el pegamento azul y como les digo voy cuidadosamente así que poco a poco vamos rellenando este espacio y cuando vean ok y como pueden ver aquí ya se está colocando clima porque va secando mientras voy aquí rellenando el otro, el otro lado con pega Y aquí vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Y entonces ya que hago los bordes, bueno, pues voy bajando poco a poco. Y realmente no, no, puede, no, no tenemos que colocarle una capa tan, tan... Eh, espesa de pega Porque como saben, mientras más pegamento Más difícil va a ser, ¿verdad? Sacar nuestro material del mat Y eso no lo queremos, no queremos que se nos dañe el material Así que, ¿verdad? Poco a poco Vamos, eh, ¿verdad? Colocándole pega al mat Y como les digo, no tiene que ser una capa gruesa Puede ser una capa pequeña, así que de la misma pega Que tenemos arriba, podemos estirarla Hacia la parte de abajo Y aquí está. Okay. Ya cuando terminamos le podemos colocar la tapita a nuestra pega. Y ella se va a quedar azul, no importa, no se va a secar, así que la pueden utilizar cuando a veces ustedes deseen. Bueno, hasta que se acabe, pero trae bastante pega. Y entonces como podemos ver, ven aquí hay azul. Y ahora hay que esperar, ¿verdad? Que se vaya, eh, que se convierta completamente en clear. Así que vamos a esperar un poco. Y en un ratito les enseño cómo ha quedado. Ya luego que esté completamente seco. Aquí ya se ve el mat con el pegamento clear. Significa que ya secó, así que ya está listo para poder utilizarlo en nuestra máquina. Y así quedó. Si les gustó el video, recuerden compartirlo. También recuerden suscribirse al canal para poder ver otros videos que estaré subiendo próximamente.